No ¿Qué te pasó con el tema Fedeval? Vamos a, agarrar, vamos a dar vuelta. Eh, no, la verdad es que me, me sorprendió. ¿Vos, Daniela, estuviste con Fedeval? Sí, o no. yo voy chequeando con no, todas. No, no, todas. Justamente, con ¿No él? Justamente no te no, escribió. Fede no. Carmela. ¿Quién? Oh, oh, Fede. Ah, sí, ah, claro. ¿Le, ¿Le darías a Fedeval? No. No. Eh, no, la verdad es que, que me sorprendió. Me mandó un mensaje a Agus Rey. Yo ya estaba a punto de entrar al corso. Me dice, ¿estás bien? Yo ¿qué pasó? No, por los chats, ¿qué chat? Entré a temblar porque digo, qué chat, porque yo ya empiezo a pensar, ahí tengo cada la chat revisión. que sale a la luz la y voy presa. El, el de igual era el menor. Es no, ese, pero ese ¿tus no, no es nada, ese es un chiste, pero hay otros que son pesadulis. Claro, sí. Te, te juro que me... Ya tuvimos este problema. <risa> no, la la yo ya aprendí de aquel audio sí, famoso. famoso, es como que yo ya aprendí a manejarme con el tema de, de los chats. Todo lo que se habla en chat tiene que ser... Publicable, me sí, parece. Sí, sí, sí. Y me manda. Nada publicable. Y lo leo y ah. digo, no pero no, esto no, no es mío. O sea, son falsos los chatos. Sí, sí. De los, Ida, le dije, pero no es el olor a culo, y me, y me, son Sí, sobre todo eso. Eso fue lo que más me molestó, Imagina. yo abuelo rico hasta... ¿Súper? Lourdes, Lourdes es súper súper coqueta, que tenía no, un no, olor a culo y lo peor. Es lo peor, horrible esa conversación. Horrible. Eh, pero bueno, la verdad que, que la pasé medio mal sobre todo por mm -hmm. Pablo, porque él recibió un montón de, de mensajes. Claro. Le siguen diciendo él de ¿Qué le empezaba con el cornudo, cornudo, Lourdes? Te claro, hoy su Igual no está acostumbrado a eso, porque toda la está vida... Está re le... contra, acostumbrado, él me dice, mira, no me ¿no? pasa nada. Él estaba más preocupado... ustedes bailaron porque... en la pista, o sea, están curados de fan. Por eso, nos dimos un beso en la pista, claro. o sea, sabía que yo podía caer como en esa volteada de, de los charcos. Con Fede porque, se dieron un beso, claro. porque nos dimos un beso que fue a conservar... Estaba en, en ese momento, Lam? claro, que sí, una revolución. Sí. Y, y lo hablamos con el chat, le preguntamos a él, Fede le preguntó, che, mirá, queremos hacer esto. Todo para sumar al, al show, no por, por otra cosa. Cuando aparecieron tus chats, Steffi dijo, claro, los míos son truchos, los de Lourdes y Flor de la V, no. Bueno. Desconfiando de... No, fue desmentida sí, no fui se no se bueno, acá a... y lo puedo decir No fue por eso, igual Ella dice eso y está bien Pero cuando yo lo digo, como que a mí se me juzgó uh -huh. Y a ustedes no, y eso me pareció injusto No, Pero cada que que uno es libre de el... decirlo con... con y la manera que estaba grabado un chat es que yo, A ver, la, la única otro... que tenía los chats era yo Y yo claro. sé cuáles son verdaderos y falsos De hecho, lo voy a decir sí. Cuando yo le hago buscar a ella chats Le hice buscar chats tuyos, me leyó y era una boludez era Tipo, viste la contestación de yo te pongo un corazoncito. Hola, sí, o sea, sí, sí, sí. Yo le hice buscar de todo el mundo chat. O sea, o sea había corazoncitos, pero no estaba. Había comentarios que... de historias. La verdad, no había nada. Eh, y de Flor de la B directamente no había eh. chat. ¿De quién más le pediste? De, de todo el mundo. ¿De qué otras ¿Sos De Escudero, Cipolitaqui. de Cipolitaquis. De Cipolitaquis había un hijo de hace muchos años. <ríe> pero claro. mucho. Pedimos las probables, Carmela. No, no, quiero la lista. Cuando me pasó todo esto, yo le hice decir a nombre. Esto Es obvio. Escúchame, porque me dijo ahí tanto. Le digo, bueno, acá hay para hacer dulce de leche. Peche, de claro. El de la vez le pedí vacío, no pero mm -hmm. ni siquiera... Un... No hablaban por Instagram. No, mm -hmm. se borrado. por WhatsApp, que no sé de qué claro. hablan. Yo no estoy diciendo que no hablen o no bueno, hayan tenido. Igual y de una, vos había sí. tipo... Sí, sí que es eh, más, hasta, hasta hace poco le, le escribí por, por Kinky Woods. O sea, nosotros tenemos... Bueno, amigos si agarran eh, chats de Lourdes conmigo también va a encontrar sí. los sí. comentarios. Sí. Claro. Yo he hablado con Fedeval cuando estaba con su enfermedad, o sea... Obvio. Está claro que uno habla Entonces uno se queda a pensar... Yo me quedo pensando, dale, ¿por qué caí en la voltea? ¿Por qué con esa maldad en este momento? No, porque fue en algún momento después... cuando estaban bailando y se dieron un beso, se sí. habló. Porque a mí, de hecho, que yo era la que tenía los chats, varias personas me dijeron, ¿tenés chat de Lourdes? ¿Tenés de Flor de la B? No, no los tengo, la verdad que no los tenía. Es si que no en un tuviera... momento había como un. Si ruptón... no te hubiera avisado, Lourdes, te llamo y te digo. Sí. Yo a las que tuve le avisé. Yo como que me quedé muy, muy tranquila porque sabía que, que era mentira. Pero bueno, después yo me quedé pensando, dios ¿quién quién fue el guacho que hizo esto? ¿Y a dios? Fede lo llamaste después? Después de todo este ¿A Fede? Claro. Tipo, Le puse, nada. che, qué garrón, porque caí yo, me dice, sí, lo tuyo y lo de Flor de la B. Como él me dijo, que, dijo. que, ah, que sí, era verdad. Sí, ah, sí, que... sí, sí, sí. Y bueno, después están las sospechas de que por ahí alguien lo armó para que parezcan mentiras los demás. Chats. Uh -huh. ¿Qué te pasó a vos, Carmela, con el caso Fedeval? <risa> no tiene Como chat. Vida. Vos siempre tenés una mirada como A mí lo que me resulta raro, dos cosas voy a decir a La primera me resulta raro la violación de la privacidad Me parece que está pésimo, mm -hmm. está penado por la ley <risa> Difundir los chats privados de una persona Tengan el contenido que tengan Con lo sí. cual me parece que no quisiera entrar ahí Y por otro lado, respecto a tu tema Lourdes A tu chat específico eh, yo creo que la poesía le ha hecho muy mal a la humanidad. Y la idea de que las mujeres sabemos a miel y olemos a rosas es una idea equivocada. Entonces que Lourdes se tenga que defender si es limpia o sucia o las mujeres okay, tengan es que explicar fantástico. que no Ay, tienen olor a rosas. Y que hay muchos hombres que disfrutan de los olores corporales naturales de las mujeres... Uh -huh. Me parece que es un tema que salió a la luz gracias a este chat, así que yo creo que es bienvenido. Quizás sorprendió el contexto de la conversación, que diga semejante cosa claro, de, la, claro. de la manera que venían sí. hablando, ponerla no en la intimidad sí. o... Que aparte no era el tenor bueno, de... A mí me parece Fede, fede, fede, fede, fede, fede para. Que Yo creo que el problema es que Fede no lo conozco, ¿eh? Voy a hablar... Uh -huh. El problema dejar... es que... De debe encarar claro. así, debe venir... Ah. Che, ¿qué hacemos eso? No sé, comemos pizza, no. Che, me encanta. Y tira, debe tirar, tirar, tirar pero, y alguno pisa. y pica, tiren, tira, pica, pica todas te digo, ¿no? Y el de Flor, se notaba que yo que los leí todos y no los publiqué, obviamente, porque no está bien publicarlos... No eran de ese tenor, porque él es más bien tipo... Me tatuó tu nombre en el pecho. No, pero aparte como, estaban hechos con súper morbo esos dos. Esos dos tenían Esos sí. dos había un morbo en no particular morbo. dirigido. Uno a ella y claro. el otro a ¿Alguien Flor. Que Alguien sí. Y aparte salieron, salieron a la hora que estaba Lame en vivo. Estuvo sí. todo pensado. Los sí, publicaron sí, sí, en Twitter a la hora que estaba ahora, en vivo. Ahora, pero vivo. hay algo más allá que este tema pegó mucho. Porque a ver, cuernos ahí todo el tiempo. ¿Eh, Chats y audios todo el mundo se han mostrado. Y videos inclusive... Hasta videos pornos que pasaron sin pena ni gloria. Sí. Eh, y otros sí llamaron. Me llaman, interesaron a ver, viste, el de Flor Peña, se habló mucho, o el de Fátima. <risa> claro. Y otros pasaron de largo y sí, nadie. Es verdad, según algo pasa que... con Val que hasta Novarecio. Me porque quiere, porque picheto, quiere todo quiere feo. saber qué tiene. ¿Y qué porque tiene contiene esta cosa, de puede estar con clavia. la cantidad sí, de es que, Donde es tira fama. gana. Entonces te decís, bueno, yo quiero saber cómo chatea Fede. Pero para, para mí aprender? tiene labia. Las tra... Yo le pregunté a esta chica Solváez y ¿sabes lo que me contestó? Al sí. otro día te vuelve a escribir. Mirá qué triste lo que piden, un mensaje. Es contenedor. Que, no es que te. Se te borra. mercado El usado, chicos usado, chicos está jodido. Ten gran, claro, te y te dio más bola. Me dice, al otro día te vuelve a escribir y te tira un mensajito. A ella la llegó a renovar la visa. ¿Qué hace que... el novio, ¿Te te hace novio? Se anima, aunque sea todo mentira, pero dos, tres días, te un mes, se, hace un novio, se presenta a la madre, va a la casa de tu familia a comer. Pero bueno, yo creo que había un morbo respecto de que tiene algún don este muchacho en la intimidad que hace que las mujeres caigan. O por lo menos la fama. que quieren probar. Más no, más. Por mucho. ahí sí. Igualmente todas Además, chamusa, todas fama. Todas, más todas iban repitiendo. Algo bueno debe hacer. Claro, pero digo me que es muy es más trabajador. Más trabajador. Más, más es que tiene como una fama. Ah, claro. Es como una cosa de querer sí. probar algo. Que es voluntarioso, viste. ¿Será por eso que Sofía quiso abrir la pareja? Porque no, por Sofía harta de la infidelidad le dijo abrir la pareja y él le dijo o Por no. ahí porque quería conservar esa habilidad que tiene. No él le dijo que no quería abrir la pareja. Cuando... Sí. Esto viene para demasiado. Esto <risa> ah, es demasiado a ver, esto o sea, pasa mucho. Una cosa es que lo hagas vos y otra porque que te dan que que, machista, que, lo que lo puede hacer él, pero no quiere. Claro. Es, él quiere la mujer fiel en la casa, le que a le haga la huelquita y darle no. a todos Que abren solos la pareja. Ah, la sí, obvio. Claro. Con su pareja. No es verdad. equitativo. Es muy bueno, machista Bueno, ahí, ahí entraba la, el análisis de Cartañá ¿Te acordás que decía? Él quiere todas, claro. pero no que su mujer tenga todos. Entonces es una visión de machista. Pablito quiere todas también. quiere, pero yo no quiero. ¿Quiere trío? ¿Quiere eh, no, quiere que yo también. Que pero... te vaya, quiere. Quiere abrir. abrir la pareja. Y ella <risa> no sabe cómo pareja? decirte. Pero para, ¿vos por qué no la querés abrir? Porque, Porque no querés que Pablito celosa. con ella. Ah, ¿Sos celosa? celosa? Sí, sí, sí. ¿Y él no, no es celoso? No. no. No. Ay, me no. encanta que tu marido quiera abrir la pareja. Lo amo. Pero para abrir a casa. la pareja para. Pero los dos tenemos que abrirla, pero yo pero... no.